Y en el episodio anterior pudiste ver cómo hicimos kayak por 8 kilómetros y la pasamos full, full extremo. Yo no sé ustedes, pero yo, lo que soy, yo me estoy divirtiendo muchísimo. Pero en el episodio de hoy te voy a mostrar no solamente que podemos hacer actividades al extremo, sino vamos a hacer ahora el camping cómo nosotros hicimos nuestra base para poder pasar todas las noches allí y en el día salir a recorrer la Gaspesi. Así que no te pierdas este episodio que estará lleno de mucho camping, trailer, aventura y mucho por descubrir en Cimi Aventura. Estamos llegando ya a nuestro camping, después de un día largo de manejar desde Montreal. Aquí este es el lugar donde nos vamos a instalar, vamos a sacar todas las cosas, vamos a preparar nuestro camping. Esa carpa que teníamos tiempo que no armábamos, porque este camping se convierte en nuestra base. Porque de aquí vamos a salir a hacer muchas, muchas cosas. Miren como tienen acá una alfombra, simulando lo que es grama, bastante cómodo para que uno pueda caminar porque aquí como pueden ver todo el camino es de piedra lo hace más, más cálido más chévere poder caminar este es una zona de donde está la gente con vehículos pero con los sitios así como ya les estoy explicando con esos techos que protegen bastante y esta iluminación esta zona está bastante buena bastante chévere Esta me gusta más que la que nos tocó, que es bastante eh, calurosa, <risa> pero bien, bien, bien simpática, esta parte por aquí. Y esta zona por acá es una zona especial para las carpas, porque cuando ya están más metidas en la naturaleza, así que da bastante, bastante sombra. Y por aquí, ajá, allá lo logran ver, esa es la zona para las rulot que necesitan corriente ahí la pueden conectar tener corriente y sus tres servicios de este lado de son este lo otro tipo de rulot y aquí a un ladito están los baños bueno estas rulot que están aquí estos motorhomes no necesitan estar conectados quiere decir que alquilaron ese lugar sin servicios Quiere decir que ellas son autosuficientes. En comparación a estas que están aquí, pagan los tres servicios. ¿Qué quiere decir? Que pueden conectar para la electricidad, también pueden conectar las aguas blancas, las aguas negras y las aguas grises. Y eso lo vamos a ver por aquí. Yo por aquí estaba caminando y me encontré una toma. Bueno, hacia allá arriba siguen las personas que quieren hacer camping pero por aquí, por aquí, vamos a ver, por aquí, por aquí, ajá, ahí está, más adelantico, miren, miren. Bueno, esta zona que está acá es una zona especial que tú puedes pedir que te coloquen estas lonas para que tú tengas entonces un camping y tienes estos techitos aquí para evitar la lluvia y te vienen con estas mesas que no tenemos nosotros. Entonces, esas lonas son súper genial para los días que está haciendo muchísimo sol como también para la lluvia, lluvia. Pero por acá, por acá, déjenme ver, déjenme ver, ah, aquí está, miren, esto es lo que yo les decía, esta es las aguas blancas, entonces aquí la gente viene, se conecta y tiene servicios de agua, y además también por acá está la conexión de 15 amperes, que es la corriente, así que viene la Roulotte, pum, se enchufa aquí. Y así tienen ya el servicio ya de electricidad para el aire acondicionado, para lo que quieran. Aunque hay algunas que los amperios no son tan grandes y no puedes conectar aire acondicionado. Pero bueno, esa es otra historia. Por acá seguimos viendo más espacios del camping. Esta es una sección que quiero compartir con ustedes que es bastante extraño, pero muy chévere. Miren, miren esto aquí no son carpas, no son chozas ni son trailers sino son tipis ¿qué son los tipis? bueno, nada más y nada menos que como unas cabañas que ya tiene todo incluido adentro, en forma así como hacían los, los indios pues miren Está tan lista ya para acampar. O sea, usted viene con su auto, usted viene con... y ya está listo. Entra para su auto ya en el estacionamiento y puede tener ya listo ya para poder acampar. Ya todo listo, sin tener que estar poniendo carpa ni nada. Y miren, justo aquí al lado del río. Dígame si no esto es un paisaje hermosísimo y además tener la experiencia de dormir. Miren, esta es grandísima. ¿Eh? Wow. Miren. Y tienes habitaciones y todo. Por supuesto no podemos entrar para yo mostrarles porque bueno, obviamente todas están ya alquiladas. Pero miren eh, eh, tener esta experiencia de dormir en unas tipis. Vean, wow, frente al río. Es una maravilla, ¿vale? Bueno, y ese autobús amarillo que ustedes ven allí es porque viene a buscar a personas constantemente durante el día hay muchos planes programados, paseos en el río, muchas rutas, Lo está el plan familiar, está uno que se llama el más popular, hay muchísimas personas que vienen a diversos trayectos durante el río, uno es muchísimo más largo, uno de 8 horas, otro que son de 4, otros que son a veces hasta de días, así que las personas vienen, dejan su camping aquí, se preparan y ya están listos ya para recoger todas sus cositas aquí, sus salvavidas y todo lo que necesitan para ese trayecto. Uno se ven ya equipados con comida y todo para poder pasar todo el día bajando por el río. Justamente aquí es cuando llegan todas las personas, ya sea en canoa, ya sea en kayak, ya sea en inflables, todo el mundo llega aquí. Este es el punto final y por supuesto el equipo de trabajo ya lo que hace es desinfectar todo como los canoas, los los, eh, los kayak, desinfectan todas las personas colocan acá sus eh, las, las paletas y justamente aquí, como ustedes pueden ver eso azul ahí son todos los trajes que las personas tienen que remojarlos en unos productos para desinfectar. Entonces, miren este paisaje hermoso así que por aquí estamos llegando nosotros por esta parte acá la gente ya viene llegando aquí bueno acabamos de encender nuestra fogata así que la noche al parecer va a caer este, bastante el frío y entonces bueno nada mejor que tener una fogata para mantenerlos bien bien bien caliente bueno paseito en bicicleta para eso fue que las trajimos entonces estamos saliendo del camping aproximadamente unos 12 kilómetros del camping a la playa vamos a ver esa parte del mar divino chévere vamos a estar compartiéndole con ustedes esas imágenes así que para que lo disfruten paseito en bicicleta chévere fruta, hay gente que por acá, a ver si les pongo por aquí, va a pescar, pero hay otra gente que no se aguanta y se echa a nadar ahí. O sea, ahí está. No pueden aguantar, si no pueden ver un charquito, una, un, un charcote. Entonces <ríe> pues si quieren meter a bañar. hacer una parada para comernos algo nos encontramos este parquecito una ciudad muy chiquita y tiene una, una ruta para bicicleta un parque infantil una ciudad bien bonita y nos damos cuenta no o sé sea, lo que quizás no lo logren ver pero ahí en esos faros esos que están ahí, hay unos alcohol aquí hay un nido de halcón aquí, traten de ver ahí ustedes allí. mira eso o es sea, hermosísimo yo nunca había visto un, un, un halcón tan, tan cerca eh, en mi vida pero bueno entonces queremos compartir eso con ustedes y si salgo yo en cámara por aquí a ver ah. entonces ya de aquí nos queda es devolvernos al camping un trayecto por ahí unos 15 kilómetros 15 20 kilómetros más o menos eh, descansar el día de hoy porque la ruta y el paseo de mañana y eso sí que está bueno <risa> El parque Cimea Ventura está adaptado para que puedas compartir con amigos y en familia. Tiene muchas atracciones donde tú puedes compartir, salir, correr, hacer grandes senderos. Tiene la otra sección que es para lo que son los trailers. Esos trailers que están adaptados para que usted llega, lo conecta, ya sea el agua o ya sea lo que es la electricidad y usted ya está listo para pasar una vacaciones espectaculares en las rutas del kayak hicimos la que es la popular que realmente son 8 kilómetros como ustedes lo vieron en el vídeo pasado el parque está en un punto ideal de la gaspecí para que puedas visitar muchos lugares como lo hicimos en los vídeos anteriores así que el parque si me aventura es el lugar ideal para visitar tanto la gaspecí como sus actividades alrededor Así fue este episodio Espero que te haya gustado Gracias, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio Y de poder ver este programa Que en especial a mí me encanta Me encantó muchísimo Un viaje muy recomendado para que ustedes la puedan pasar En familia, con amigos, con conocidos Con que ustedes quieran Así que es el momento ideal para que tú ¡clink! Le des like a este episodio Es el momento también ideal para que te suscribas, y de verdad, es el momento ideal para esperar el próximo episodio de Alo Latino TV. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que nos escriben. Déjame tu comentario, déjame tu comentario aquí abajo, aquí. Así que, nos vemos en un próximo episodio. ¡Ah, espera, espera, espera! No te vayas todavía. Espera. Si quieres ganarte una gift card, una carta regalo de 100 dólares, Tienes que suscribirte a este canal, darle, compartir y además dejarnos un comentario Te invitamos a que también te metas en nuestra cuenta de Instagram que es Viajando a lo Latino TV y ser un ganador de nuestras cartas regalos de Amazon Ya lo dije, a ganar a todo el mundo Y en el próximo episodio de Viajando a lo Latino vamos a poder descubrir ese regalazo que nos envió la compañía Gotrax que cree en nuestro proyecto y nos envió una trotinette O llamamos en español Un monopatín eléctrico Fantástico, así que lo vamos a descubrir Vamos a probarlo Vamos a hacerle todos los tests, Descubrir con ustedes Este scooter, este monopatín Así que gracias a la compañía De GoTrax. Que al próximo episodio será patrocinado Por la compañía de GoTrax. Así que no te puedes perder porque estaremos Patineteando En Montreal